Muy buenos días. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 26 minutos del día 20 de abril de 2021, con fundamento en los artículos mil 1.050 y 1.051 del Código de Procedimientos Civiles, se procede al desahogo de la audiencia principal, ordenada en el expediente 724-2021. veintiuno dado especial sobre el divorcio incausado, el cual, dado la etapa procesal en que se encuentra, se rige por el procedimiento relativo a las controversias de las personas y del derecho familiar, haciendo constar la presencia del solicitante que de viva voz se identifica como a Javier Cisneros Rivas. Quien se encuentra asistido por su abogado patrono, abogado patrono Lucía Espinosa Trejo, licenciada en Derecho, Consejo de la Profesional 540235. Asimismo, hacemos constar la presencia de su abogado patrono, que se identifica como... quien se encuentra representada por su abogado patrono, el cual se identifica como Susana Cervantes, licenciada en Derecho con cédula profesional 565356. Debemos hacer constar que la audiencia se encuentra presidida por el licenciado Javier Torres Juárez, juez sexto de lo familiar de la Ciudad de México, quien actúa legalmente como secretario de Acuerdos y que procede a dar cuenta haciendo constar que en el inicio de la presente audiencia fueron advertidos de las acciones y prohibiciones que establece para el correcto desahogo de la presente. Todos y cada uno de los comparecientes, además de que me cercioré de la identidad de los mismos, así como también Entrego los pliegos de posiciones respectivamente de ambas partes para el desahogo de esta audiencia con números 625 y 636, respectivamente. Se les hace saber de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante actuaciones judiciales, por lo que en este acto les pregunto si protesta conducirse con verdad en esta actuación judicial a lo. Sí protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Hago. Hago de conocimiento de los aquí presentes que de conformidad con los artículos 1056 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México deberán de conducirse con orden decoro y el respeto en el interior de esta sala para la cual de la voz contará con las más amplias facultades disciplinarias con el fin de mantener el orden en las audiencias. De igual forma queda prohibido utilizar equipos de telefonía celular, cualquier tipo de grabaciones de audio y videograbación foráneos y de cualquier otro tipo en el interior de esta sala de audiencia. Asimismo, hago de conocimiento que para poder intervenir en esta audiencia deberán solicitar el uso de la palabra al juez, quien podrá prudentemente autorizarla, evitando intervenir en la diligencia sin que previamente se les haya concedido el uso de la palabra. En términos del artículo 1058 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, se declara formalmente abierta esta audiencia principal que comprenderá el desahogo de pruebas que así lo ameriten en esta diligencia de la manera siguiente. En primer término procederemos a llevar a cabo a recibir el testimonio del testigo presentado por la parte actora, la señora Juana Riva Hurtado. ¿Cuál es su nombre correcto y completo? Teniendo en cuenta que el oferente de la prueba se comprometió a presentar a Juana Riva Hurtado, le doy el uso de la palabra para que se manifieste en relación al siguiente testigo. Debe saber que usted va a intervenir en una diligencia de carácter judicial que la ley castiga con pena incluso de cárcel si lo hace de manera contraria a la verdad. Enterada de ello, repita su nombre correcto y completo. Juana Riva Hurtado. ¿De dónde es originaria usted? Del estado de Chiapas. ¿Cuál es su actual domicilio? Calle Lirios número 203, Colonia Girasoles, Delegación Benito Juárez. ¿Cuál es su edad? Tengo 53 años. ¿A qué se dedica? Al hogar. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? Quinto semestre de preparatoria. ¿Estado civil? Viuda. ¿Tiene usted algún parentesco con la persona que la presenta? Sí, es mi hijo. ¿Tiene usted algún interés en este asunto? El bienestar de mi nieta. A continuación, mm, mm. los abogados le formularán unas preguntas. Conteste de manera clara y correcta. Está bien. ¿Conoce usted a la señora Mirela Estefanía Robles Cruz? Sí. ¿Desde cuándo la conoce? Tengo 11 años de conocerla. No recuerdo la fecha exacta, pero fue un año antes de que se casara con mi hijo. ¿Sabe usted, le consta, el lugar donde establecieron su domicilio? En casa de su mamá, pero realmente desconozco el domicilio de la señora. ¿Me podría indicar si en el lugar que mencionó han vivido la mayoría del tiempo que han permanecido casados? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo permanecieron casados? Como dos años y medio, más o menos. ¿Y durante ese año vivieron en el domicilio antes mencionado? La mayoría. Al principio estaban viviendo conmigo. Duraron como seis meses conmigo y después se mudaron con su mamá. Que diga el testigo si en alguna ocasión su hijo Javier Cisneros Riva le ha pedido que cuida a su hija de nombre Ángela Susana Cisneros Robles. Sí. Yo la cuidaba porque mi hijo tenía que trabajar. Que aclare si en el momento que menciona atendió a la niña de nombre Ángela Susana Cisneros Robles, su hijo vivía todavía con la demandada? Sí, es correcto. ¿Nos podría decir en qué estado de salud se le entregó a la demandada? Yo le entregué sana. Incluso ese día, por motivos de la escuela, tuve que sacar un certificado médico en donde el médico le realizó un chequeo completo a mi nieta. ¿Usted notaba que la menor se enfermaba mucho? Sí, de hecho el domingo 11 de abril la niña llegó con temperatura y cuando mi hijo llegó de trabajar y notó que la fiebre era muy alta, se la llevó al doctor. A usted, ¿por qué le costa todo lo que nos ha dicho desde el inicio de su participación? Porque yo lo he visto. ¿Tiene preguntas, abogado? Sí. Sí. ¿Usted se reviere que la niña está enferma? ¿Usted tiene recientes médicas que conste que la niña lo estaba? Uh, no, porque yo le entregaba todo a la mamá de la niña. Esa es mi única pregunta. Es todo. Puede retirarse. Sí, gracias. Dado a que la prueba confesional a cargo de Javier Cisneros Rivas, corre a cargo de la parte demandada la señora Mirena Estefanía Robles Cruz y que ésta no se encuentra presente el día de hoy por cuestiones de salud, se pospondrá el desahogo de pruebas hasta que la antes mencionada se encuentre en plena facultad para presentarse. Acto seguido, por cuanto es en relación a la prueba documental marcada con el número 3 que ofreciere la parte actora, consistente en el oficio que se girará al Servicio de Protección Federal, dependiendo de la Policía Federal, para que pidiera conforme a su ofrecimiento en este momento, le doy el uso de la palabra para que me diga cuáles son las gestiones que ha realizado al desahogo de dicha prueba. La prueba antes mencionada no ha sido recogida. ¿Me podría permitir recogerlo para poderlo llevar? Tomando en cuenta y en consideración que al frente de la prueba mediante audiencia inicial celebrada el día primero de abril del año en curso, se le creó la obligación para que realizara los trámites necesarios a la obtención de dicho informe y se le previno para que no de no hacerlo, la misma se declarara desierta, se le hace efectivo lo decretado, por lo tanto, se declara desierta la prueba documental mencionada para los efectos legales conducentes. Acto seguido procede a lo relativo a las pruebas de la parte demandada. Mírenla, Estefanía Robles Cruz, de esta manera, de acuerdo a lo correspondiente, corre a cargo de Javier Cisneros Rivas al, exhibir el, al exhibirla lo correspondiente. Voy a formularle una serie de preguntas que se denominan posiciones. En primer lugar, sus respuestas deberán ser afirmativas o negativas como usted considere pertinente. Si después de su afirmación quiere agregar a algo, me lo hace saber en voz clara y alta para que quede registrada. Dígame usted su nombre correcto y completo. Sí, este, mi nombre es Javier Cisneros Rivas. ¿De dónde es originario usted? de aquí de la Ciudad de México. Dígame su actual domicilio. Es Calle Lirios, número 203 Colonia Girasoles, delegación Benito Juárez. ¿Cuántos años tiene? Tengo 32 años. ¿A qué se dedica? Bueno, en este momento tengo un trabajo informal como maestro. Grado máximo de estudios. De Licenciatura. Que nos diga si es verdad su voluntad del sano desarrollo de su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles. Sí, es correcto. Que diga cierto como lo que es, usted respetará y velará como lo es por el interés superior de su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles. Sí, claro que sí que es cierto como lo que es que usted manifestó estar de acuerdo en que su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles, permanezca al lado de su progenitora? Sí, este pero quiero argumentar que mientras su progenitora esté a cargo de sus cuidados, no sea trasladada a otro punto del país eh, por cuestiones de su trabajo. Que diga si es cierto como lo que es, usted está de acuerdo con el horario de convivencia familiar señalado por este juzgado con su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles. No, no, no estoy de acuerdo. Que diga si es cierto, como lo es, que usted tiene la convivencia familiar con su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles, en un horario de las 10 a las 14 horas del primero y tercer sábado de cada mes. Creo que sí, eh, sí lo he tenido. Que diga si es cierto, como lo que es, que usted tiene la convivencia familiar con su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles, en un horario de las 10 a las 14 horas del segundo y cuarto domingo de cada mes. Sí, lo he tenido a partir de que salió el acuerdo provisional. Que diga si es cierto, como lo es que usted respeta el horario y días de convivencia familiar con su menor hija, Ángela Susana Cisneros Robles, decretado por el juez primero de lo familiar. Claro que sí. Que, que diga si es cierto como lo es que su horario de actividad es estudiar por las mañanas y trabajar por las noches. Así es. Que diga, diga si es cierto como lo es que debido a su de Ángela Susana Cisneros Robles ser la persona que cuide a su menor hija no. no que diga si es cierto como lo es que carece de tiempo para cuidar diariamente a su menor hija Ángela Susana Cisneros Robles en este momento no carezco de tiempo para cuidar a mi hija tengo el tiempo suficiente para estar con ella es todo, abogado. Sí. Queda desahogada la prueba confesional en la forma y términos que han quedado registrados, procediendo a llevar a cabo el desahogo de la prueba de declaración de parte. Vamos a llevar a cabo una prueba que se llama declaración de parte. Conteste las preguntas que se le formulen a menos que yo le haga la observación de lo contrario, ¿de acuerdo? Claro que sí. Adelante, abogados. Señores, si usted ha llevado a su hija menor, Ángela Susana Cisneros Robles, con su madre a convivir con ella, es decir, con su, madre, con su abuela paterna, disculpa, de la menor. Sí, apenas que salió el acuerdo. ¿Cuántas horas ha usted llevado a la menor y cada cuánto? A cada cuatro horas y sería el primero y tercer sábado de cada mes y el segundo y cuarto domingo de cada mes. Esto con un horario de 10 a 2 de la tarde. ¿Está usted consciente que el acuerdo señala claramente que puede ver a la menor Ángela Susana Cisneros Robles en el domicilio de su madre? Es decir, en el domicilio, domicilio de Mirela Estefanía Robles Cruz? No, no estaba consciente. No, estaba consciente. ¿Cómo es que usted se llevó con su madre a la menor? Oh, porque me la entregan los familiares de Mirenia Estefanía uh, Ro Robles Cruz. Su mamá sus hermanos. Ahora, usted ha referido que la menor ha estado enferma, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué ha hecho usted para su mejora? Bueno, eh, cuando yo he visto a mi hija, ella siempre está enferma. Entonces... Ya tengo yo un pediatra de cabecera que me, me ha ayudado a que se mejore cada que ella, pues, siempre así se siente mal. ¿Tiene alguna receta médica o algún documento que compruebe lo antes mencionado? Uh, no, no. Cuando yo le entrego a mi hija, a Mirel, Mirelia Estefanía Robles Cruz, le entrego todo para que ella también esté enterada y pues siga con el protocolo, que el, pediatra, que el pediatra me mandó, es decir, que se le den sus medicamentos de forma correcta. Ahora bien, ¿cómo es la alimentación de la menor cuando está con usted? Mm, me percato que a veces me la entregan sin desayunar. Entonces, cuando está conmigo, trato de darle carnes, fruta, verdura... Y le doy leche que ella consume. ¿Sabe usted que por la corta de edad de su hija menor, lo más conveniente para ella es que esté cerca de su madre? Por ser su madre, sí, pero los cuidados que ella le da, no. ¿A qué se refiere con los cuidados? ¿Quiere expresar algo en particular? Claro que sí. digo que la madre debe de cuidar a sus hijos y claramente también entonces no es justo que influya un trabajo como en estos tiempos para la cual se encuentra enferma cuide a mi hija y a otros dos menores más, yo digo que cada quien debe aceptar sus responsabilidades y derechos. ¿Usted le daba pensión alimenticia y cada cuando se la otorgaba? Sí, yo le depositaba una cantidad pactada, pero no le fue suficiente y con el tiempo empezó a exigir más. Lo cual no estaba en mis posibilidades. Ok, sería todo, juez. Se da concluida la prueba de declaración de partes, la cual se queda registrada para lo conducente. La parte actora, en su escrito inicial, ofreció pruebas documentales mismas que se desahogan por su... Europa y especial naturaleza, tales como la documental concerniente al acta de nacimiento de su menor hija, comprobantes de domicilio concerniente a copias fotostáticas y debidamente certificadas ante notario, así como también copia de contrato laboral, donde se especifica el horario laboral de la parte actora, además de la documental consistente en el oficio que se y dará urgente al servicio de protección federal dependiente de la policía federal para que rindiera el informe en este momento le tomo la palabra para que me diga el representado de la parte atora qué gestiones ha realizado usted para obtener el desahogo de dicha prueba. Ninguna señor juez. No se ha recogido y si es posible recorrer para poder presentar. Esta prueba se menciona en el registro inicial, se le creó la obligación para que realizara la presentación de dicha prueba y de no hacerlo se declarará desierta, por lo tanto se le hace efectivo el apercibimiento indicado, por lo tanto se declara desierta la prueba documental, mencionada para los efectos legales conducentes. Acto seguido, procede a correr lo relativo a las pruebas presentadas por la parte demandada de esta manera, por lo que es la prueba confesional a cargo de José Artemio Ochoa Morales, toda vez que se exhibió el pliego de posiciones correspondientes, son calificadas de legales las posiciones exhibidas, al igual que, asimismo, la parte demandada ofreció pruebas documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza dentro del escrito inicial de audiencia, tales como comprobante de domicilio, a de nacimiento de su menor hija, además de recibos de pago de nómina, donde se muestra el horario de entrada y salida de su centro de trabajo, seguido con lo que se refiere a la prueba documental consistente en el informe que solicitara en los numerales 5 y 6 de su escrito correspondiente y que pide la ICAPRINA S.A. de C.B. a través del subdirector de control de pruebas de la dirección general del personal de la Secretaría de Finanzas, For, tomando en consideración que se le previno para que realizara los trámites necesarios a la obtención de dicho informe. En este momento les requiero para que me anisten bajo protestas de decir verdadismo. En cuanto a lo que refiere al oficio presentado en la Ciudad de México en Minería 145, me constituí en la empresa denominada Icaprina en la cual me recibió el oficial de guardia, que ahí no hay ninguna secretaria judicial, que ahí es exclusivamente departamento de arquitectos, que no hay departamento jurídico, Icaprina en sí depende de la de los de nómina exclusivamente se encarga de, de pagarles también a los trabajadores y que sin el contrato de obra o el folio, cuando estaban trabajando en esa obra, era imposible rastrear al trabajador. Intentamos vía telefónica hablar, hablamos, pero no encontramos ninguna referencia sobre Javier Cisneros Riva. En ese edificio o en esa zona que estuviese con por el cual fue imposible entregar el exhorto. Bien hecha su manifestación, abogada. Sin embargo, toda vez que la misma no ha llevado a cabo con antelación necesaria la presente diligencia, se le declara desierta para todos los efectos judiciales correspondientes. Acto seguido y tomando en cuenta en consideración que hasta la fecha no ha sido factible llevar a cabo el desahogo de las pruebas decretadas de oficio en materia de trabajo social y psicología, atendiendo a lo señalado por la experta en trabajo social, de que las partes no comparecieran a la valoración correspondiente y que para el día de mañana a que se encuentra señalada la hora y fecha para el estudio de psicología, se les previene a ambas partes para que comparezcan a la hora y fecha o no comparecieran sin justa causa serán acreedores a una multa de 100 días de salario mínimo vigente en la zona económica, la cual se les hará efectiva a través del procedimiento económico cautivo que corresponda, sin prejuicios desde luego por lo establecido por la ley de la materia. En relación a la prueba pericial y estipulada, en el artículo 1065 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por lo que hace a la prueba de trabajo social en forma oportuna, se les hace de conocimiento la hora y fecha que deberán comparecer para los estudios respectivos con el mismo apercibimiento antes hecho al que se ha hecho alusión. A este efecto le pido a las acuerdos hora y fecha para que me proporcione hora, lugar y fecha para que tenga conclusión la presente audiencia. Sí, su señoría, el horario sería a las nueve horas del día 27 de abril del año en curso en el mismo lugar donde se está realizando esta audiencia. Quedan enterados de la hora y fecha que deberán comparecer sin perjuicio de lo antes ordenado, tarde a la conclusión de la presente audiencia en la cual podrán formular alegatos y en su caso el instituto procederá a resolver lo antes ordenado en lo que a derecho corresponda.